Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Estamos aquí después de una semanita de retraso. No, La semana pasada no se pudo hacer el, el podcast que quería hacer porque iba a entrevistar a un personaje, no pudo de última hora y pues nos quedamos con las ganas. Pero aquí estamos esta semana, podcast nuevamente, entrevista. Estamos tratando de recorrer eh, este tipo de... de de territorios Niners, ¿no? Ya tuvimos hace 15 días al buen Dani de Jalisco. Y esta vez tenemos a, a dos señorones eh, de, de otro club. Eh, a los cuales les quiero presentar. Ya saben que las redes sociales, Canal Cuarentena Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, pueden escucharlo ahí en iBox. No los he subido, pero los voy a subir a iBox. Este, y, y pues ya saben, ¿no? Eh, suscríbanse al canal. que nada más aficionados Niners, a hacerlo. Ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados. El de Super Tanks, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, vámonos de lleno con estos eh, hermanazos que tenemos el día de hoy y que me va a dar mucho gusto saludar. Ahí estamos, señores. Eh, Jorge y Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 49. Muy bien, ¿y tú, Pablo? Pues mira, aquí este robándoles un poquito de su tiempo, pero con todo el gusto y todas las ganas de platicar un poquito de, de los 49ers, ¿no? Y, y de todo esto que, que nos envuelve, sobre todo en esta ocasión, el club Chihuahua, los eh, 49ers de Chihuahua. Cuéntenme, es. ¿cómo están ustedes, hermanitos? Pues mira, aquí andamos este eh, tras los eventos... Bueno, acabamos de terminar temporada con caudillos en la Liga Fam, ¿es Liga Fam? Sí, ¿verdad? Este, y anduvimos apoyando todo lo del tailgate que tuvieron ahí, este, pues eso fue básicamente lo último, lo más reciente que estamos, que hicimos, y vamos sobre lo que es la primera fotografía oficial del club, eso es lo que andamos bien, entonces, ahorita. Bien, entonces, pues mira, eh, empecemos por presentarnos, ¿no? Porque okay. Jorge y Carlos, ¿quién es Jorge y quién es Carlos para toda la, la banda que, que está viendo aquí el, el podcast? Jorge, Jorge. Jorge también a sus órdenes. y entonces, el licenciado Carlos... Carlos Martínez Vela. A Carlitos casi no lo escuchamos, a ver si le pudieran subir no ahí a, a, a, a su volumen. A ver si ahí... Hay... No, habría que subirlo un poquito más, pero a ti, Jorge, si te oímos, Carlitos está sí. un poquito abajo. Ok, pero sí, bueno. ahorita nos cambiamos y queden para que nos escuchen la hermosa vale. voz que tiene. Vientos de locutor. De exacto, ¿no? Sí, la verdad. ¿eh? <risa> pues mira, tiene todo el porte, los dos tienen porte de locutores <risa> de, de televisión. Así ah, este, es pues mira hermano, eh, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Si les parece, vámonos de lleno. Sí. Este, pues como como me gusta empezar ya la presentación, ya sabemos quién es Jorge, quién es Carlos, y pues ya me platicado ahorita del último que hicieron con, con, con el club, pero me gustaría que me platicaran más acerca del club. cuándo empiezan, cómo empiezan, eh, quiénes son los fundadores, quiénes son los presidentes, y todas estas actividades que hacen como, como la Faithful Chihuahua. Ok, déjame, te paso a mi compañero Carlos para que él te explique. Venga, venga. ¿Sí me escuchaste la pregunta? Sí, sí. Sí, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo has buenas estado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Disculpe sí, por los problemas técnicos, pero tenemos un problema no, pues, con los audífonos, así que así, vamos así a estar pasa, aquí hermano. interactuando muy personalmente. Bueno, el, el club eh, tiene sus orígenes desde, desde aproximadamente 2013-2014 como grupo integrado de fans, pero ya propiamente como eh, Faithful Chihuahua de 2016-2017 fue cuando Uf. ya iniciamos e integramos a trabajar como, como tales, ¿verdad? Todo empezó con una idea de amigos, íbamos a un, a un lugar, a un bar, de ahí nos juntamos cuatro o cinco gentes y empezó a crecer la, la, la fanaticada y buscamos el primer casa Niner fue en el Centenario, ¿sí? ahí fue donde inició toda la, esta historia que hemos ido escribiendo todos los Niners aquí de Chihuahua, de ahí fuimos a otra casa, eh, por situaciones del destino eh, se vino la historia ahora lo, lo que es el Tour Niner y nosotros también decidimos iniciar Sí, el tour niner junto con ellos en 2017 y eh, visitamos cada fin de semana una casa niner el día de hoy estamos en la casa el gallito inglés aquí con el buen Gasca que ¿Sí? se nos abre su puerta de su, de, su, de su negocio verdad, para recibirnos y darle la bienvenida a toda la afición de, de, de chihuahua aquí, aquí vemos no es alcanza a apreciar el, el logotipo y luminoso de, de los del gallito inglés sí que es casa casa niner aquí en chihuahua yeah. Y así brevemente, esa es la historia, ¿verdad? Y ahorita pues el grupo que somos 1500 en, en, en fanpage de, de Facebook, sí, aproximadamente, y bueno, tenemos buena, buena aceptación con, con la gente. Y así fue esta historia breve, así de grandes rasgos de, de cómo se fue formando este, este club que actualmente Jorge Otamendi, es el presidente del mismo Y ahí nos trae corriendo para todos lados Haciendo actividades, y moviéndonos Y pues como siempre, ¿no? Batallando con alguna gente, algunas situaciones Pero afortunadamente pues, tenemos líder para eso Y para, para mucho más, ¿verdad? No, pues qué chido Y eso te iba a preguntar O eso les iba a preguntar a ambos, ¿no? Porque pues obviamente Chihuahua En estado tan grande Y, y pues más cercano allá A la casa de los Niners ¿Cuánta gente ya forma parte de esta Facebook? Me dices es que 1500 en Facebook, más los que me imagino que luego se juntan, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, cada semana, como cambiamos, eh, a, siguiendo con la tradición del Tourminer, eh, pues la gente nos, nos busca al norte, al centro, a, al sur de la ciudad, y nos van, nos van acomodando, ¿verdad? Para, se van acomodando pues, para ellos como poder visitarnos y poder acompañarnos cada semana, dentro no, pues, y, y fuera de temporada, ¿verdad? Vamos, oh, pues qué chido hermano, la neta es que me da mucho gusto, fíjate que yo cuando empecé con, con a meterme allá a los grupos de Facebook y esto también, pues como por 2014 también, me empecé a dar cuenta pues toda la, la fanaticada que había todo el país y la neta es que es bien chido, yo creo que por eso nos toman en cuenta para venir este año, ¿no? Este, cuéntame rápidamente, o no rápidamente, tómate el tiempo que quieras, pero cuéntame, además de, de ya esta breve historia que, que, que, que me planteas, ¿qué otras actividades, o sea, a qué se dedica eh, el el club de, de, de Chihuahua, además de, pues, obviamente, apoyar a los 49ers. ¿Qué, ¿Qué otras cosas hacen? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y, y qué están haciendo actualmente en este offseason? Sí, mira, eh, pues nosotros generalmente trabajamos desde, bueno, desde antes de temporada. Te puedo platicar brevemente que en diciembre Hicimos eh, varias posadas Para niños de, de, de algunos kinders eh, De la periferia eh, Jorge se encarga de hacer actividades Para alguna casa hogar eh, Apadrinando cada niner a un niño Para llevarlo al cine, ¿verdad? Su, su boleto de tic Su ticket del boleto, sus dulces, su regalo Eso lo hacemos bueno, Cerrando casi temporada Y obviamente ya en temporada regular pues, Nos juntamos en, en las casas niners Hacemos actividades también apoyando a niños Que requieran algún tratamiento especial algún medicamento, entonces nosotros vamos a la tarea pues con el apoyo de todos los Niners de proveerles lo que van requiriendo, medicamento, atención médica, en lo posible porque si sí, de repente son situaciones muy costosas pero contribuimos eh, con nuestro granito de arena para, para poderlo hacer. Comentaba sí, Jorge, sí. comentaba Jorge que también eh, esta temporada de, de Liga, Liga Profesional aquí en Chihuahua con los Caudillos, estamos trabajando con ellos toda la temporada en, en el Tailgate, afuera del estadio. Y fue un ambiente muy padre, una fiesta muy muy padre, también es así que ya tenemos invitación de nada cuenta para la siguiente temporada con ellos, y bueno pues es, es una situación que, que a nosotros nos llena de orgullo porque es un trabajo que se hace, no nada más nosotros dos, o robar, que ahorita anda de vacaciones, sí, pero es mucha gente la que se involucra y mucha gente la que participa. Eh, también eh, Hacemos, eh, Jorge también se dio la tarea de la encomienda, pues, de organizar lo que es una carne asada un, una, un, en, una, en un centro, pues, eh, familiar, y lo hacemos eh, una vez por temporada. Y obviamente, pues llega la gente de todo de todo el estado, sí, de varias ciudades de aquí en la localidad. Llegan a hacer el ambiente, hacen la fiesta y nos la ha pasado muy padre. Eh, está programado para el próximo mes de agosto, el día 28, es el domingo 28 de agosto. Sí, se dio la tarea de conseguir el lugar, una arena cerrada en, en, en, el, en el Corner Sport. Sí, es una arena de fútbol rápido, pero está techada, está, tiene unas instalaciones muy, muy padres para tomarnos la foto colectiva de este eh, 2022 de los fans de los Niners. Ya todo el mundo lo está haciendo, así que nosotros nos, tampoco nos queremos quedar atrás y vamos a ver cómo nos va y esperar con el con el apoyo de toda la afición de los 49 Sin duda alguna, quiero hacer un reconocimiento público eh, para Jorge, porque eh, le invierte tiempo, le invierte eh, dinero, le invierte mucha energía, para que esto se pueda ir dando sí dando paso a paso y obviamente lograr grandes grandes objetivos para, para poderlo realizar sí eh, también tenemos algunas cosas aquí eh, pues nos hemos dado la tarea también de conseguir una botarga por ahí tú la has visto en algunas fotos que te ha enviado sí. el buen roal si ¿sí? es un logro bueno que nos costó bastante trabajo pero bueno ya lo, lo logramos lo más parecido al original y también eh, actualmente tenemos el equipo de Tocho, sí, eh, varonil y mixto, y nos ha ido bien. Hay una liga aquí que se acaba, un torneo, pues, de los fans de la NFL, donde hay fans de otros equipos, ¿verdad? Y eh, 49 le ha ido muy bien. Afortunadamente, eh, pues, ha integraba un talento deportivo muy, muy padre entre eh, mujeres y varones y una experiencia muy bonita para ir integrando a los nuevos jóvenes, a los nuevos fans de los 49. Sí. Hasta, hasta, hasta este momento es lo que hemos eh, ido realizando y... Actividades que vienen, pues estaban ahí en el, en el escritorio, en el borrador, para irlas proyectando, irlas, poderlas aterrizar en un momento, en un futuro dado. No, Así brevemente lo que hemos hecho. <risa> pues mira, está más que completo, ¿no? Yo creo que, que para cualquier aficionado de, de Chihuahua. O de cualquier otro estado, estarlo siguiendo Estar viendo lo que hacen es, es, es No nada más este padre, sino motivo de, de, de aplauso y de orgullo ¿no Qué chido que un club de 49ers No nada más se dedique a apoyar al equipo Sino que también haga todo este tipo de actividades Altruistas y que puedan De esa manera intentar jalar, no nada más aficionados Sino también apoyar a gente Que a lo mejor a veces lo necesita como estos niños Estas actividades, tener un grupo de tochito Siempre jalar a los jóvenes Al deporte, la verdad es que yo, yo Se los aplaudo, yo se los reconozco, yo también por medio de Roal, que es con quien tengo luego más contacto, pues sí he visto todo esto que hacen y la verdad es que es que me da muchísimo gusto y la verdad que de parte de Canal 49 de un servidor, pues un aplauso a, para la Facebook Chihuahua, ¿no? La verdad. Sí, antes de ceder el micrófono a, a, a Jorge, eh, avisarte, bueno, darte. La, la noticia que ya nos debes también nos sigue hasta ahí tú en en en Facebook y en, y en Instagram. Sí. Bueno, se encuentran en Facebook con 49 Facebook Chihuahua y en Instagram con 49ers Facebook Chihuahua, ¿sí? en español 49ers, sí completo, ¿verdad? Y, sí, y no obviamente Sí, adelante. Sí, no, dale, dale, dale. Sí y en YouTube también tenemos el canal ahí lo tenemos un poquito descuidado sí pero vamos a, ya tenemos algunos eh, planes para poderlo reactivar y darle mayor impulso y movimiento a esta situación del YouTube también pues para eh, penetrar en, en, en más público aficionado aquí de los Niners, sobre todo en el estado de Chihuahua verdad ya pues cada estado cada localidad tiene su, su club y queremos pues nosotros querer seguir trabajando para ofrecerle lo mejor a cada uno de ellos. Hermano más que excelente y eso te iba a preguntar las redes sociales que van a estar apareciendo ahí todo, todo el programa Ahorita no las ves pero ahí en el, en el programa van a estar apareciendo todo el tiempo Al menos las, las, que, las que me mandaron que es Facebook, Instagram para toda la banda que los quiera seguir Para los que se quieran seguir uniendo a al Faithful Chihuahua Y este y pues yo creo que van a ser todos muy bienvenidos ¿no? Sí, muchísimas gracias, aquí Jorge ya te dice, es la, es la dirección de YouTube Ah ok y otro logro también, antes de que se me pase, ahorita ya que hables dale, con dale, Jorge, dale. Que, te, que te explique ya de eh, manera más, más eh, eh, pormenorizada, somos integrantes ya del Niner Empire y del chapter eh, eh, oficiales aquí, aquí en, en, en México y en Estados Unidos. Sí, es una tarea titánica que, que, que hizo Jorge para poder obtener esos registros y esa afiliación. Y te digo Es un trabajo muy, muy, pues, muy intenso el que ha realizado Jorge y obviamente pues no le queda uno más que reconocer lo que, lo que él se ha, ha encargado de hacer. No, pues nuevamente un aplauso y la verdad es que sí, ¿no? Esto también les iba a preguntar si tenían ya la oficialización Y mira qué padre también saber que ya son eh, parte de, de, de la Faithful oficial de los 49ers que Tienen su reconocimiento También porque luego hay muchos clubes por ahí, ¿no? Que, que pues no, no, no son tan, tan, este... Mmm, digamos, tan netos Pero digo, todo se vale, ¿no? Pero acá ya saben que a toda la banda que está viendo Canal 49 Quieren los oficiales, aquí está la Faithful Chihuahua oficial Ahí, ahí, si me escuchan, sí Ya no, ya no te escucho, ya no te escucho Ok Pablo, te, Ahí está. te uso aquí el micrófono para, para Jorge, para que te okay. un rato con él, te explique pues, lo que implica verdad estar en la presidencia del Facebook Chihuahua, aquí de lo... Te hago el uso del micrófono, ¿sí? Es que tal nos con, con el audio. No te preocupes, dale, Gusto, dale, dale. Aquí estamos en contacto. Gustazo amigo, sí. Listo. Listo. Ahí estamos Jorge. Ahí estamos. Pues dale, hermano, cuéntame, ¿de qué se trata ser presidente? en qué consiste? ¿Cuáles son los, los derechos no, y las obligaciones? No, más bien las obligaciones, ¿no? Eso. No, no, la verdad, este, una de las tareas principales que tuvimos cuando recién llegamos fue tratar de darnos de alta ante la página oficial del, del equipo, ¿verdad? Realmente fue algo que nos tomó bastante tiempo, yo estuve en contacto con Germán Robles, nuestro presidente de México, y este, me dijo, no, tú no te desesperes, al rato te llega y al rato. La verdad sí tardó mucho porque creo que cambiaron a la persona de Mercadotecnia, o el que lleva las las páginas de internet de 49ers, mm -hmm. no me acuerdo ahorita el, el nombre, la verdad. Sí, el web manager, este, ¿no? Y... No, Nick, Nick, este... Ah, ya, sí, el de... Nick. de... Es el de Mercaute, algo no sé, de, sí, de, de es 49ers. Que es nuevo. que estar en contacto, sí. Ajá, con los clubes, con los chapters. Uh -huh. Entonces, este digo, sí tardó bastante. Incluso Joe Leonor de Niner Empire primero nos avaló. Incluso estamos ¿Sí? en la página de Niner Empire eh, sí, claro. como chapter oficial. Y después llegó el reconocimiento. Bueno, no reconocimiento, pero sí ya nos dieron de alta en la página de 49ers. Así nos, es. Excelente, amigo. Y más, sí, más ¿no? ese tiempo que tardó, ¿cuánto fue? años, la verdad. pero para saber los que sí, se quieran aventar. No, sí, es que si te piden una, te piden unos formatos, este, tienes sí. que llenar, este, cuánta gente hay en el club, este, es dónde se juntan, direcciones, teléfonos, todo eso, pero sí te digo, creo que me comentó Germán que había un cambio en la persona, entonces uh -huh. esta nueva persona sí estaba tardando un poco más con... ...con todo este procedimiento. Pero, tío, ya, ya se dio desde que será hace como unos seis meses más o menos... ...que ya estamos apareciendo en la página oficial de 49ers, ¿verdad? No, pues ¡Qué chido, hermano! La verdad, verdad? verdad es que fe felicidades nuevamente... ...es mm. bien importante, ¿no? Y también eso creo que le da mucha certeza a la gente, ¿no? A veces para acercarse a, a los clubs, para participar... ...el saber sí, claro. oficiales, la verdad es que les da muchísima certeza. Sí, así es. Sí, pues se das de cuenta que... Desde el año que fue el año cuando organizamos la posada, desde más o menos ahí fue cuando metimos una documentación, digo ya, pero bueno, lo bueno fue que ya llegó y que ya estamos dentro. Pues qué bueno amigo, la verdad es que felicidades por el Gracias. trabajo duro, yo sé que solo ustedes saben ¿no? todo lo que hay detrás de, de todo esto y la verdad es que se les reconoce y qué chido que tengamos un club tan grande, tan numeroso y, y tan bien organizado ahí en Chihuahua, ¿no? entonces nuevamente eh, ratifico a todos los que estén viendo el canal, que sean de Chihuahua y hasta los que no sean, únanse, síganlos, apóyenlos, porque eso se trata claro. de ser eh, familia Nider, ¿no? Así es Pablo. Bien, amigos, pues muchas gracias por esa información. Ya saben, ahí están eh, las redes, ahí están, aparecen abajo para los que se quieran unir. Esperemos que pronto ya puedan activar ese canal de YouTube. Y también ahí pues vamos a estar apoyando, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos como Niners. Este, Así es. Pues, pues, bueno, no sé si tengas algo más que agregar con respecto al club, amigo. No, ahorita estamos trabajando un poco con 49ers en español. Ok. Este, hemos, están, no sé si te comentaron algo, están grabando... Eh, las 49 formas de que de amar al club o algo así, no, no recuerdo. Unos okay. videos que están ahorita solicitándonos para, pues, para compartirlos ellos en, la, en las páginas. Ahorita no, es lo chido. que andamos haciendo, eso más que nada. No, no, qué ya. chido, hermano. Yo ya. creo que próximamente sí, por ahí lo vamos a ver. Ah, sí, allá en noviembre nos vamos a ver, Pablo. Allá nos vamos a conocer. Sí, al ratito vamos a platicar de eso hermanito. ¿no? <risa> <risa> ok, perfecto. <risa> Entonces, pues bueno. Gracias. Este, pues mira, vamos a entrar de lleno también con lo que creo que nos mueve a todos y que es el, el centro y, y, y el pilar de todo esto, ¿no? Los 49 okay. de San Francisco, que es el equipo que creo que amamos con todo el corazón. No sé Así quién es. quiera empezar a contestar en las preguntas, o no más que preguntas, pues estos temas que quiero tocar, que toqué con Dani, que quiero tocar con ustedes, porque a mí, okay. eh, como creador de contenidos, lo que le comento a. a, a Sí, perdón. Que, no te preocupes, lo que le comento a la gente es que luego yo eh, pues, hago mis contenidos, hablo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, pero me gusta retroalimentarme mucho de, de, de, de más voces, de más opiniones, de más gente, ¿no? Entonces, este, pues también es parte de lo que quiero yo aprender en esta dinámica. Y me gustaría saber, eh, tú amigo, ¿qué piensas? ¿Con qué sabor de boca te quedaste eh, con el final de la temporada pasada? Pues mira, siendo honestos, la verdad que. Fue más de lo que realmente se esperaba en cuanto a la cuestión de estadísticas o de números de principio de temporada. Creo que pudimos haber llegado más lejos, sin embargo, bueno, pues así es el, así es el deporte. Y creo que me quedé con un buen sabor de boca. Al final de cuentas, el equipo se asentó, ¿sí? se pudo trabajar eh, de manera coordinada y nos faltó algún elemento por ahí, un detallito, sí, que nos pudo haber llevado al Super Bowl y, por qué no, también la posibilidad de ganarlo. Hablan mucho de esa pase que casi era interceptado, ¿verdad? Que ya no está con nosotros. Pero así es el juego. Solamente quien, quien ha jugado sabe que, que nadie quiere equivocarse. Los errores son porque estás en la intención, en la intensidad del juego y pues son cuestiones que así se dan, ¿verdad? Y no podemos achacarle a un solo jugador el no haber llegado o no haber ganado. O sea, es un trabajo de equipo, como a todos lados, ¿verdad? Es correcto, amigo. Y ahorita que mencionas eso de ese, ese, ese detalle, esos detallitos que faltaron. ¿Tú qué crees que le faltó al equipo en ese partido en específico para haber podido dar ese pasito más? Bueno, creo que a la defensiva se jugó muy bien, solamente les faltó concretar. Jugadas como ese, esa no intercepción, pues creo que fue un factor determinante, pero creo que en el plan de juego eh, muy... ¿Cómo te, ¿Cómo te explico muy bipolar en un primer tiempo inicias de una forma muy muy apabullante y en el segundo como que metes le metes pues finalmente frenos ofensiva como que quiere cambiar de dirección y bueno son cuestiones que él, él sabrá por qué lo hace, pero acá afuera vemos muchos entrenadores de jefe y cada quien piensa diferente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues es el que toma la decisión al final de cuentas y la impresión que me queda es que como que cambia de un, de un medio tiempo a otro el plan de juego drásticamente como que le falta más continuidad, más no sé, algo, algo le falta ahí en esa, en esa situación, pero en general los vi un equipo muy, muy balanceado con todos los problemas que hubo de lesiones, sí, que fueron menos que años pasados. Sin embargo, bueno, creo que, que el, el trabajo se hizo, el cometido no se logró, pero el compromiso es para la siguiente temporada tener que superar estos obstáculos para poderlo hacer. No le queda de otra, sí, ¿verdad? Definitivamente. ¿Tú crees que este este este, este problema que, del que me hablas de Shanahan, eh, solamente fue en ese juego o crees que ya es una constante en, en, en sus partidos o en los momentos críticos de, de, de los encuentros? Eh, bueno, hay muchas veces que uno como aficionado lo desespera, ¿por qué? Porque ve un medio tiempo... Enorme la ofensiva y el segundo tiempo acá dices, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron los muchachos? ¿Dónde ya no están jugando o qué? Entonces creo que ahí no sé cómo está el entorno, el ambiente interno de los entrenadores, pero creo que Chanaja necesita no tanto como delegar, sino escuchar más a sus coordinadores ofensivos, a sus asistentes. ¿Para qué? Para que le puedan dar eh, la viabilidad que necesita para los segundos tiempos y poder concretar esos encuentros que al final se, se aprietan demasiado. Y de manera innecesaria nos, nos mete en situaciones muy muy difíciles de resolver. Creo que, no sé, sin estar en el ambiente de los entrenadores, creo que eso esa imagen es la que nos irradia Chanahan en momentos difíciles, al menos también en lo personal. Sí, estoy de acuerdo amigo, creo que de repente Shanahan, yo no sé si se le están ocurriendo, eh, no sé si le da miedo, no. a lo mejor pues sí, como coach de sillón yo a veces digo, a lo mejor siempre he pensado que lo que quiere es no perder más que ganar, no. Y quiere asegurar victorias y luego cambia su plan de juego, no sé si por miedo o porque quiere sorprender, cambiársela las defensas, termina haciendo cosas que uno no entiende y, y, y no sé ahora tú cómo ves... Ahora que se va Mike McDaniel y que no hay como tal un coordinador ofensivo en el equipo, llega Anthony Lynn a hacer como man, su mano derecha. ¿Tú crees que Shanahan otra vez va a poder solito con todo el paquete? ¿O, o sí crees que sería necesario tener un coordinador ofensivo? Bueno, aquí lo importante es destacar que, que Shanahan le gusta ese cargo de sus ofensivas. ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, eh, creo que si no le da la, la oportunidad, la confianza al nuevo coordinador ofensivo vamos a quedar en las mismas situaciones de partido. No creo que vaya algún cambio drástico, sobre todo partiendo de la base que es el que implementa el plan de juego. Entonces, si llega el coordinador ofensivo, va a tener que implementar, a acomodarse al plan de juego de Chanahan, no al revés. ¿Sí? Y entonces, eso significa que no le está dando la confianza que un coordinador requiere para poder llevar a buen, a buen puerto a un equipo como los 49. Es correcto. Ahora, no sé quién me quiera contestar, si tú, Jorge, quién se quiera aventar, la que sigue, este... Me gustaría... Uh, bah, dale, dale, dale, sí dale. <risas> Venga, yo soy, yo soy de los que cree Que, que pues, una temporada ¿no? Y creo que no es nada, no es un secreto de, Del otro mundo, se mm -hmm. empieza a construir Desde el off ¿no? Sí. Todo lo que vas haciendo desde, desde La agencia libre de draft, etcétera, etcétera Va construyendo tu proyección O te va a dar un espectro de lo que va a suceder en esta temporada Tú, Jorge, ¿cómo viste este off -season? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué calificación le darías? Eh, y, y basado en esto, ¿crees que se hizo lo suficiente para poder aspirar a algo grande este año? Híjola, me deja. ahora sí me pusiste la pregunta más difícil a mí, la verdad. <risa> yo, yo lo que no quería Ajá, yo lo que no quería. No, no te creas. Ah, pues... este, la verdad, pues claro que duele la salida de DJ Jones. Duele mucho porque... Ya estaba muy consolidado él en la defensiva, la verdad. Este Kinlo que se quedó, pues es novato y, y pues, no sé, no, no se me hace que esté así muy maduro, pero esperemos que sí, ¿verdad? Para esta temporada. Ojalá. Eh, llegó este Ward de los jefes de Kansas. Este se me hace la mejor adquisición que tuvimos hasta el momento. ¿verdad? Este, la verdad, no recuerdo qué otra adquisición tuvimos este, importante. Sí, por ahí mm. llegó, creo que regresó este Kerry Hyder, ¿no? Hyder de Seahawks, ajá, ajá regresó uh -huh. de Seahawks, este... Pues en general el equipo no sufrió ni tantas bajas, ni ni tampoco incorporaron tanto talento incluso pues en el draft, ¿verdad? Otra vez se fueron, sobre un defensivo que es este Drake Jackson que esperemos, sí. ¿verdad? Que, que llegue y sea la sorpresa que, que todos deseamos Ojalá La verdad... Creo que sí veo al equipo llegando a playoff otra vez, este, ay, dije, no sé, la verdad, Trey Lance a mí me produce muchas incógnitas, no sé, no, <risa> no sé dale, qué esperar dale. de él, la verdad, este, ah, es que está presumiendo su playera de cinco años, estamos cumpliendo cinco años como Ah, venga, yo club. pensé que era la, yo pensé que era la de Jeff García. No, no, es la conmemorativa de los cinco años ahora ah, que qué chido, con güey. el club. ¿Y, este, y te digo, no sé, la verdad espero sí llegar a playoff, la verdad no veo llegando más allá de la final de conferencia, pero pues ojalá y me caiga en la boca, ¿verdad? Este, pues, esperamos que sí llegar muy lejos este año. Ok, pues mira, ya que tocaste ese esca escabroso tema y al que no nos gusta entrarle tanto porque luego nos lleve hate, ¿cómo ves, este, sí. tema? <risa> ¿Cómo ves este tema cómo lance ¿tú qué, ¿Tú qué harías que todavía estamos pues, como que con Garópolo en las filas? Parece que, que se podría ir en cualquier me, momento, y me, pero... Y me, ¿tú y me ¿tú quieres el? generar más enemigos. No, pues mira, no creo que más de los que yo ya tengo, entonces... No y yo pasa como nada, soy, hermano. yo soy Kaperlove, <risa> yo soy de Kaepernick, <risa> <el> fanático <risa> Kaepernick. Pero sí, yo también apoyo que se quede eh, Garópolo ya que termine, ya que sería muy buen suplente en un dado caso por el equipo y pues... Se me hace mejor que se quede a que se vaya, la verdad, para okay. mí. Sí, aunque, yo aunque, aunque sea el suplente más eh, caro de toda la NFL pues mira, es que ahorita tener suplente también es un lujo hermano sí, porque también. sabemos que las lesiones están a flor de piel, Trey Lance ahora que estuvo eh, ya de lleno, creo que reportó un poco de estrés en, en el brazo o algo así, uh -huh. ahora, bueno lo estuve leyendo ahí más o menos, es entonces rumor, ¿eh? es muy probable que pues debido a que no nunca ha tenido una temporada así y más tan larga y tan competitiva como la va a tener que a lo mejor sufra algunos este, lesiones a lo mejor leves, ¿verdad? Y que fácilmente pues Jimmy G pudiera cubrir. Ya si a mitad de temporada se va, pues a lo mejor modo, pues, no, ya no podremos hacer nada. Pero ya, ya dejando encarrilado más a, a Lance exacto, también. Exacto, exacto. Sí, sí, sí, sí. Yo soy, también soy de los que creo que le haría falta todo otro añito atrás a, a Trey Lance, ¿no? Sí, sí, o yo también creo bien, eso. Digo, pensando sí, en también. el proceso de Patrick Mahomes, así exacto. parecido. ¿no? Pero pues bueno parece yo, que aquí ya hay mucha urgencia de la Faithful de ya mandar a la No goma a yo lo que no el... sé es es que tanta libertad le vaya a dar Shanahan para que él pueda improvisar este las jugadas que corra o no corra o no sé es que ahí sí Shanahan nos sorprende a cada rato la verdad ahí sí va a ser algo muy, muy espectacular de ver a ver cómo va a funcionar esta nueva ofensiva sobre todo por ese tema que tocas, hermano, ¿no? Porque yo sí soy de los que creo que Shanahan amarra mucho a sus corebacks. Yo lo comentaba con Dani de Jalisco. Yo lo que he visto con Shanahan, al menos en San Oye, Francisco. Oye, Pablo, porque... más que Harbo sí. en el Super Bowl con Kaepernick, no creo. Bueno, no, pues ya, si nos vamos a esas épocas, pues, ¿para qué? ¿Pa qué te cuento, ¿no? Se le ocurrió soltarlo ya hasta. ¿Ya para qué? Pero bueno, pero casi. Casi, sí, exacto. Este, eh, yo veía a, a Bedard. A Mio Lenz, pues no le salieron, ¿no? La verdad es que no le o sea, salieron. lo llegó siendo uno en el equipo, o al menos así yo lo vi. Más allá de las lesiones, creo que su proceso se fue yendo para atrás, para atrás, para atrás. Y, y terminó, o ha terminado siendo un Garópolo que no fue el primerito que vimos. Yo no sé si Shanahan, en este miedo de que se equivoquen, los amarra mucho. Y también es un temor que, que tengo con Trey Lance, como tú bien lo dices. A mí no me gustaría que lo ponga a correr el balón como lo hizo contra Arizona porque si no, no sé qué vaya a pasar, hermano. Exacto. ¿No? Sí, no, y la verdad, este. Pero también nos deja buen sabor de boca Garópolo, la verdad. O sea, un ¿Sí? Super Bowl, una final de conferencia. O sea, digo. Limitado y lo que haya sido, pero bueno, o sea, tiene récord ganador y hay que, y tenemos que estar, va, pues ser nuestro coreback Limo. Pues al final es lo que cuenta, ¿no? Por ahí he escuchado apenas un podcast de Colin Coward, no sé si lo has oído, y decía mm, que, uh -huh. que Garoppolo es, es, es el coreback más infravalorado de la NFL, y, y yo, sin ser Jimmy Lover, como muchos creen, sí creo que no se le ha dado el valor. Que, que realmente tiene coreo, como coreback. Creo que su punto débil es la, la fragilidad, ¿no? esta tendencia a lesionarse, sí. pero cuando está sano, las dos temporadas sano, pues nos llevó a un Super Bowl y a una final de conferencia. ¿no? Y, y también hay que ver que tiene un muy super buen equipo, ¿eh? la verdad, en la ofensiva, ¿Eh? en la línea, sus receptores y, o sea, también le ayudaban en dos, tres pedradones que aventaba y que tenían que bajar y casi me los quebraban, o sea. Sí, sí, estar eso conscientes sí. conscientes de eso si quiero, nos costó por ahí varios juegos gracias al buen Jimmy G, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad. Y por ejemplo, en ese aspecto que ahorita me hablas del equipazo que, que, que se tiene, ahorita no sé quién me quiera contestar, si tú o, o Carlitos... Eh, ¿Cuál es el punto débil que ves en, en el equipo para este año? O sea, ¿cuál es la unidad que más te preocupa o dónde ves que puede ser nuestro, nuestro talón bueno, de Aquiles? Bueno, te contesto yo y luego te paso la respuesta de Lick Vela. Este, dale, dale. Yo, la verdad, como siempre, la secundaria de los 49ers es lo que veo aún, aún muy débil, la verdad. Okay. Este, Estamos en una división <risa> donde hay muy buenos corebacks. Bueno, pues Seattle ya no tanto, ¿verdad? pero no, yo, okay. donde son muy profundos, tanto este Stafford y Kyler Murray son muy profundos en sus pases aparte que Kyler pues te provoca la sorpresa de la, de la corrida, ya pasando de los linebackers, es donde a mí me, se me hace un poco el punto débil del equipo, pero ahí okay. te paso a Carlos. ¿eh? Échale, dale, dale, dale. No, así que estamos jugando aquí a la papa caliente con ah, nosotros está bien, está bien, mira, pues así. Y, y rifándonos las preguntas que haces, porque... <risas> Me da tiempo de pensar en otras. <risas> sí, oye, no. así retomando un poquito el tema de la pregunta que, que acabas de, de hacernos. Eh, yo creo que para Shanahan, Trey Lenz, ese es el experimento más caro que va a tener en el equipo de Niners y que le puede incluso costar, si sí, su futuro en el equipo. Y invirtió ¿Sí? muchas selecciones para poderlo conseguir. Invirtió en muchas elecciones para tener en el equipo y tiene un problema en, en el banco, que, en, la, en la banca pues, que es Garópolo y Lenz. Entonces, ahí es una situación, pues quisiera yo que se resolviera de manera meramente deportiva, no desde el punto de vista financiero o económico, pero bueno, ellos están ahí por algo y bueno, ellos son los del problema, nosotros agradecemos a Dios que no. En cuanto a la pregunta que nos haces de cuál es el punto débil que veo yo para los 49, coincido en parte con, con Jorge en cuanto a la secundaria, por esos detallitos que nos han costado llegar a un Super Bowl o ganar partidos importantes, sin embargo creo que equipos especiales ha ido mejorando pero aún tiene cosas que, que nos quedan a deber y sobre todo la línea ofensiva, si no fuera por los corredores, que el cuerpo de corredores que tiene 49, creo que ha, a la ofensiva estaríamos muy, muy mal. Necesitamos, yo creo que un centro, un par de guardias que, que nos hagan el favor de sacar el trabajo que mucho tiempo yo estaba y estuvo haciendo. Y tenemos que encontrar esa pieza o esa ancla a la ofensiva que nos pueda sí, servir de base para poder seguir creciendo. Eso es mi opinión, desde mi punto de vista. Y la discusión entre Garópolo y Lenz, bueno, creo que va a seguir toda la temporada si Garópolo no abandona el equipo. Entonces va a ser un dilema. De discusión, sí, de confrontación y bueno, parte de la polémica que se nos va a dar eh, en esa temporada si siguen ambos en el equipo. Es correcto, sí, fíjate que sí, yo creo que Shanahan, yo lo acabas de decir perfecto, creo que Shanahan se está jugando su futuro, al menos en la organización, y no sé si como head coach de la NFL, si, si Lance no le sale, ¿no? Porque se, se apostó mucho, nos metió en una broncota en cuestión de draft financiera. Y si no le sale, va a estar cañón. Yo, yo al igual que tú. Sí, sí, bueno, sí veo, sí veo puntos débiles en, la, en el perímetro. Porque a Ward. Creo que sí. coincido, es, es la mejor adquisición que se hizo en la agencia libre. Si Jason Berrett está sano, creo que sí puede ser un tan de, de aceptable. Atrás Jimmy Ward va a estar haciendo mejor. Y que, yo quiero pensar que Talanoa Fanga va a, ser, va a salir bueno. ¿no? Ahí por ahí yo, mi punto débil es el níquel. Se fue el tiburón, el Kegan Williams, entonces no sé quién vaya a jugar ahí. Eh, pero sí yo también la línea ofensiva, porque aún con, el, con la rotación que tenemos de corredores, sin línea ofensiva, pues no sé por dónde vayan a pasar y me preocupa que le van a estar disparando y le van a estar llegando todo el tiempo a Trey Lance, ¿no? Ese es el punto que me preocupa, pero pues ya veremos. Este, pues mira, no sé, no sé cómo, este, no sé cómo vean. Es una pregunta que le hice a Dani y se las quiero hacer a ustedes que me contesten los dos. Basado en la, en la división, pues que va a estar fuerte, excepto Seattle, que Seattle no, como yo creo que va a ser sotanerón. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Que le vamos a pelear el primer lugar a los Rams? ¿O nos vamos a estar peleando el segundo lugar con los Cardenales? Creo que vamos a estar en la pelea en contra de Carneros. Recuerda que San Francisco siempre ha sido la piedra en el zapato para, para Carneros en sus últimas temporadas. Y no veo cómo este año no sea la, la excepción. Eh, obviamente se requiere ver cómo es el, la pretemporada, cómo va desarrollándose el equipo, pero creo que esos juegos divisionales son juegos claves para aspirar a playoff. Y a Arizona lo veo fuerte, pero creo que, que aún tiene muchos eslabones por ahí, David, se tiene que, que mejorar con Murray en los controles. Es muy irregular, o sea, te da un juego muy bueno y te da dos juegos muy malos. Y bueno, en, en casa tengo un Arizona Cardinal que... Cada semana que jugamos contra ellos y llegamos a perder, pues es bullying toda la semana. Entonces, para mí, yo creo que el último lugar va a ser Arizona, y luego va a ser Seattle, luego Carneros, y nosotros vamos a quedar en primer lugar en la división, siendo bien positivo ¿verdad? O sea, ¿pones a hacer el tercer lugar? Sí, obviamente, no lo puedo, tener, no lo puedo poner abajo de, de Arizona. No, está bien, está bien. Digo, es que con la salida de, de Russell Wilson y de Bobby Wagner, yo siento que sí se van a ir al, al sótano, pero está chido escuchar eso, ¿no? Es lo que te digo. De repente, escuchar otras voces, pues te hacen así como que, que, que abrir el panorama. ¿Tú, ¿Tú tú cómo ves, amigo? este Ahí pasa okay. el micro a Jorge. Ahí, ahí pasa el micro. A ver, ¿a él cómo ve. Sí, no, así <risa> este, no, también coincido con el licenciado. Este, pienso que vamos a estar peleando la, la división con los Rams okay. Y este, de tercero eh, Arizona, lo vamos a tener que dejar aquí Y en último los Seahawks, la verdad Y vamos a tener duelos muy interesantes en la, en la ¿cómo se llama? En la temporada Jefes, bucaneros Este, vamos a ir a Denver, empezando De semana 3 Ajá a ver si se nos da ya ese Russell Wilson ¿No? Poquito Pues mira, pensaba que ya nos librábamos de Wilson Pero después, <risa> de, Cijac, después de los hijos Nos lo encontramos otra vez Ajá Parece, parece consigna eso Parece era consigna neta ¿tú que crees que Seahawks sí. que, que, que nos tiene tomada la medida En gran parte por el coach de ellos? Yo creo No, fíjate que no, yo creo que eran los jugadores. Sí, sí, no y sobre todo los dos que se fueron. Mira, yo, si has observado, o yo he observado con detenimiento esas derrotas, sobre todo las del año pasado, que sí me sacaron como mucho coraje. Uh -huh. eh, Bobby Wagner es, eh, era un jugador que era determinante, ¿no? O sea, eh, se, se, se identificaba las jugadas en el presnap y eso evitaba que San Francisco pudiera correr el balón. Y, y, y sí le podían ejercer mucha presión a, a Garópolo Y siempre encontraban la manera Y por el otro lado Russell Wilson pues nunca se cansa no Nunca se cansa y siempre encontraba también la forma de quemarnos Sobre todo que se encontró con un, un perímetro no tan fuerte Cuando nos enfrentaron Pero yo, yo, yo creo que pasaba más por Wilson y Warner Que por, por Pete Carroll Yo creo que Pete Carroll ya sin estos elementos Sí le va a sufrir al menos un par de añitos Y no sé si en esos dos añitos Pues ya le van a dar aire al señor Carroll Sí, y hasta grande el señor. Sí, creo que ya. Sí, sí, sí, No, y aparte de, de esos dos jugadores, también tenía mucho que ver el plan de juego de Shanahan. Como que daba mucho que desear al final. así como que, ay. Es que a mí me, me, me sorprendió cómo Shanahan, cuando los enfrentamos, era la peor defensa contra el pase. Y, ...y les quiso correr el balón y, y sab se sabía que los podía perforar por aire y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, Exacto. Pues bueno, ahí yo me quedo con esas interrogantes, pero creo que este año sí les vamos a ganar los dos. Yo sí creo que les vamos a ganar los dos. Ojalá, así sea. no Y bueno, sí, sí. entonces, ¿tú cuáles crees que sean los juegos más complicados de la temporada? Como ven, ¿cuáles son los juegos que, que sí, así siendo honesto, más allá del corazón digas... ...pues la neta, eso sí los vamos a perder... Y, y, y más o menos, ¿qué récord le, le, le estás pronosticando, le pronosticando ah, a, a los sliders este año? A, a perder. Bueno, a ver, déjame ver. El... ¿Quién trae el calendario aquí? ¿Lo tenemos <risas> Déjame ver el calendario así rápido. Dale, sí. este ¿Lo tienes ahí? ¿Sí nos escuchas, Pablo? Sí, sí, los escucho, sí. Ah, perfecto. A ver, creo que yo por aquí lo tengo, aguántame. Ok. Bueno... Ahí te va mis predicciones y luego ya te paso a Lick Vela. ¿Dónde Dale. empieza? Primer semana contra Chicago ganamos. Venga. El segundo es este. Eh, contra Seahawks también lo ganamos. Ah, ese de Broncos va a estar muy duro, hermano. Ese va a estar muy, muy duro. ¿Y es allá? Es allá, es en casa de Denver. No, pues, eh, bueno lo Te perdemos asterisco no, lo perdemos, lo perdemos, qué tiene vale, para, dale, para dale. que se vaya empapando Lance de, también, un poquito el, se el se de podría. Rams, ese de Rams eh, octubre 3, lo ganamos Panteras, ganamos Falcons, ganamos Kansas City, perdemos okay. Rams, el segundo puede que lo perdamos, que estemos uno y uno, ese contra Chargers también va a ser muy muy bueno, pero lo ganamos, okay. Cardenales ganamos el de Santos también lo ganamos. Delfines con Rashid Monster y todos ellos también lo ganamos. Este, Bucaneros. Ay, la niña Brady es peligrosa. Este, el, pues lo perdemos porque la liga no va a querer que ganemos. Es correcto. Este, Seahawks lo ganamos. Commanders ganamos. Raiders ganamos. Y Cardenales a lo mejor perdemos ese. Ahora ¿El ¿De México? El de México. Es el último... No, el primero que fue el de México lo ganamos. Ahora okay. va a Ah, sí, es cierto. Venga, venga. Sí, Pablo, yo considero... Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, amigo. Ok. Sí, yo, yo considero que los juegos eh, divisionales son la clave para, para las calificadas playoffs, independientemente de los demás juegos, ¿verdad? Pero yo creo que... A ver, que aquí nuestro asistente nos ponga de nueva cuenta el el rol de la temporada y bueno el, el primer juego si sí, empezamos con con chicago creo que a chicago si sí le, sí les, sí les podemos ganar les debemos de ganar okay. el primer juego contra Seahawks ganamos en broncos tomando en cuenta que acaban de contratar nuevo coreback espero que les cueste meterse al plan de juego y creo que en denver damos la sorpresa y ganamos okay. para ir contra carneros y Jugando en la casa de los carneros, ese juego sí lo veo muy complicado. Además, ¿sí? ayer, juego, esa semana íbamos 3 a 1. Contra Panteras ganamos y nos ponemos 4 a 1. Contra Alcones nos ponemos 5 a 1. Contra Jefes nos ponemos 5 a 2. Contra carneros en nuestra casa nos ponemos 6 a 2. Contra Chargers nos ponemos 7 a 2. Contra Arizona en México ¿sí? nos ponemos 8 a 2. Contra Santos ponemos 9-2, y déjame eh, regreso porque ya aquí mi asistente ya me perdió la, la línea. Ahorita le presentamos aquí a mi asistente. Venga, sí, también sí, para saludar. Sí. Eh, contra Santos ganamos, contra el cine ganamos, y contra Bucaneros, pues es un volado, ¿no? Dependiendo cómo esté la, el ambiente ahí en, en la liga con respecto a, a, al, al actual líder de ídolo pues de la liga en casa en 49 creo que le vamos a tomar la medida esta temporada y le vamos a ganar los dos partidos contra los Commanders. debemos de ganar de visita a Raiders pues va a estar difícil pero creo que sí debemos de ganar y el último juego contra Arizona en Arizona ahí yo creo que se va a definir el pase a los playoffs. y Cardenales va a estar batallando por buscar un comodín y San Francisco por buscar amarrar el, el liderato de, de, la, de la conferencia entonces, espero Pero yo que mal. con eso, con esa programación, creo que estamos en playoff, sí, esperamos una buena temporada de los Niners, eh, que Carneros pague el precio del, del campeonato, sí, se caiga la temporada, sí, después del precio de los campeones, y esperamos que, que nos vaya muy bien. Vamos sí, a presentar aquí al, al asistente, mira, antes de seguir, Salud. sí, eres Aramis. ¿Cómo estás, hermano? Aramis. Saluda a toda Aramis. la banda de Canal 49. Saluda <risa> a la banda. Sí, también tenemos aquí dos anfitriones, también, sí. Gasca y a, a Kicker, venga, venga para acá, salude, pásenle. Gasca es el anfitrión aquí, el, el gallito inglés, sí. entonces, mira. Fan Niners. Yeah, con Niners. Niners. Y entonces. aquí está Kicker, sí. Fernando Córdoba, un pateador de Liga Mayor aquí con las siglas de La Watch. Él Venga. es el propietario del de Time Out, otra casa Niner también. Entonces, para vamos. cuando vengan a Chihuahua a visitarnos, aquí tenemos. Pues algún día andaremos por allá, yo creo que sí, hermanito. Esperemos Vas a ver qué sí. pronto por aquí te esperamos. Órale, hermano. <risa> <risa> ¡Ah, no, pues qué chido, hermano! Mira, parte de, la, de, de toda la familia, ¿no? Que supongo que conforma a toda la Faithful. La neta, qué chido saludarlos. Este, Pues mira, yo creo que estamos coincidiendo, ¿no? Entre... Bueno, ustedes más o menos le conté como entre 3 y 4 derrotas. Yo también creo que vamos a estar por ahí de las 5. Yo creo que ya 10 victorias. Arribita de 10 victorias estamos bien. Nos alcanza para playoffs y todo va a depender de, del señor Trey Lance qué tan fogueado llega a esas instancias, ¿no? Así es, depende de la situación y bueno, la decisión que tome Chanahan respecto al coreback, si lo hace desde ahorita o a media temporada o al principio, ¿verdad? Porque ese es el, va a ser el dilema para él y su futuro tal vez en, en la organización de los 49 Es correcto. Pues mira, ahorita me estaban diciendo que ahí algún día me, me van a esperar en Chihuahua, espero yo algún día poderlos visitar, pero pues vamos a pasar primero a, a, a que nos van a visitar ustedes acá en México. ¿Cómo ven? ¿Cómo recibieron la noticia cuando nos enteramos que venían? ¿Cuáles son los planes que tienen como Faithful? ¿Cómo va a estar el show? ¿Qué fiesta te vamos a armar acá? Eh, pues mira, aquí Otamente nos hizo extensiva la invitación, entonces ya por lo pronto tenemos ya uh, reservado, se cargó ahora mismo de reservar el boleto de avión, el vuelo, el hotel, y pues viene lo más importante, ¿verdad? El ticket para entrar <risa> al estadio. Entonces, eh, pues de una u otra forma, pues ya estamos otros preparados para estar por allá y saludarte, visitarte personalmente, conocernos eh, físicamente y pues hacer parte de vivir la, la, la fiesta que conlleva un juego de la NFL ¿sí? en, en la Ciudad de México. Y estamos sí, esperando sí. instrucciones de nuestro señor presidente para, para ver cómo le vamos a hacer para conseguir esos boletos tan, tan codiciados aquí en, aquí en Chihuahua y en todo el país. Pues todos estamos en lo mismo, no sé si ustedes tengan algún conecte, pues ahí no se olviden de la banda, ¿no? Porque yo también ando viendo a ver cómo le hago, los, los precios se hablan una locura de, de, de precios papalcos y todo esto. Entonces, pues yo creo que van a volar. Por ahí me está diciendo Dani, no sé, me pasó el, el, el tip que la gente que tenga Game Pass... ...y que haya tenido la autosuscripción... ...va a tener un día previo de preventa... ...entonces pues ahí si, si ustedes o alguien tiene Game Pass... ...y tienes la suscripción automática... ...va a poderlos comprar antes que cualquier otro... ...sí, esa es la situación aquí en, en Chihuahua... ...sobre todo, bueno, hay, hay mucha afición... ...no nada más de los Niners... ...de otros equipos... ...que va a hacer que ir a, a Phoenix... A, ...a Arlington... sí, ...a, a mismo Denver... Sí. Eh, ...y obviamente pues es gente que... ...ya va de manera asidua... ...a los Juegos de Fútbol Americano y obviamente los precios pues sí contrastan diametralmente, es muy opuestos de, de Estados Unidos a, a estos juegos aquí en, en Ciudad de México pero vamos a hacer el esfuerzo y, y ojalá tengamos la posibilidad de estar por allá en el estadio apoyando a los 49 pues mira, si ya tienen todo el paquete preparado pues obviamente aunque sea en reventa ¿no? pero aquí nos tenemos que ver hermano si no lo vamos a por un rato ya a pasarnos por allá, pues hacemos afuera, gusto <risa> como vos pasa, mexicanos porque... sí, estamos sí, sí. por Tazo va <risa> Listo. ¿Cómo ves esto de los boletos, Jorge? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué instrucciones estás esperando? ¿Cómo ves las posibilidades de adquirir boletos? ¿Cómo se va a mover todo esto? Bueno, yo estuve, hizo una tipo conferencia Germán Robles para más o menos pues darnos algunas indicaciones porque se estaba dando mucho que estaban ofreciendo palcos uh -huh. en 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, que pues, sabemos que es completamente falso y estuvieron estafando a algunas personas. Uh -huh. Entonces, básicamente fue sobre eso para, para hacerles ver verdad que los palcos son realmente caros, este, pues es contar a la gente que los tiene, blah, blah, blah, pues básicamente eso. También nos comentó un poco de que la preventa va a ser por Banorte uh -huh. del 6 al 10 de agosto, que es, por ahí, eh, ¿eh? Ajá, y más o menos nos dijo un aproximado de dos mil pesos para arriba los boletos más baratos, okay. este también nos comentó que la liga en sí no quiso apoyar o darle prioridad a los grupos este, oficiales ¿verdad? de aquí de la, del país para, uh -huh. como dices tú, una preventa especial para nosotros o algo así unos días antes, entonces vamos a tener que esperar como cualquier otro mortal, este, esos días para poder adquirir nuestros boletos Sí, eh, eso es, eh, uh -huh. Sí, dime No, sí, eso, eso, eso fue lo, lo triste, no yo también recién hablé con Germán, me decía esto de que no, pues no, no quisieron apoyar pues es. Es, es, eso es como, ay no, porque pues uno siempre está ahí, al pie del cañón, siempre está uno tratando de ayudar, eh, la NFL es. creo que debería de, de, de, de voltearnos a ver, porque pues básicamente, y no es que por nosotros exista el afición, no pero sí somos como afición creo que de los 49ers, eh, un pilar muy grande y ellos tendrían que voltearnos a ver, ¿no? Es mi y es que opinión, ojalá. Y la verdad, y se presta a muchas cosas que ni al caso ¿estás de acuerdo? Todo el boletaje sí. se lo llevan revendedores, te, te fabrican mucha piratería y todo eso, entonces, pues realmente sí era muy beneficioso para nosotros ese, ese aspecto. La sí, otra porque, cosa, mm. ay perdón. Sí. No, no, no, dale, dale, dale, dime. Ah no, la otra cosa es nada más, este, creo que las actividades con los chapters, ya llegando a México, empiezan creo el sábado, el sábado creo que van a, a las pirámides o algo así, estaba comentando. El domingo tenemos el meet and greet en el, green, en el pinche gringo y pues el lunes en la NFL Experience ahí en el afuera del estadio y todo eso. Uh -huh. Fue más o menos lo que escuché yo. Sí, también es lo que, que yo me han dicho, ¿no? Entonces, pues, digo, al final no, seremos tratados como unos aficionados más, Exacto. Tra trataremos de aferrarnos para poder estar ahí todos juntos, ¿no, hermano? Y ah, apoyar sí. a los Niners, porque yo creo que viene la revancha del 2005, aquella vez nos ganaron, esta vez sí les tenemos que ganar. Exactamente, Pablo. Oh, pues bien, pues hermano, mira, espero yo, ya hablé con los de Jalisco, acá están puestos para la fiesta, espero que ustedes también anden por acá y hacemos la fiesta, como dice Carlos, pues aunque sea en Xochimilco, a ver a dónde nos vamos, pero hacemos la fiesta. Sí, este, claro. Y a ver quién más se une, hermano, ¿no? Ahí les llevamos asaderos y carne seca. Eso, acá <risa> se va a armar la gana. <risa> ah, <grana. risa> chile chilaca 880. 880. Eso, pues podría de, de allá dijeron que traen un cabrito, pues ya veremos qué. qué sí, ¿eh? Comida no va, so, no va a faltar. Así oh, es. Y pues bueno, hermano, mira, ya para terminar, en eh, las preguntas que, que me gusta hacerles, a ambos me gustaría que me, que me contestaran primero uno y luego el otro. Okay. Eh, son tres preguntas. Primera, ¿cuál es tu jugador favorito en la historia de los 49ers? Steve Young. Steve Young. Sí, porque en ese ah. tiempo me encontraba en una disyuntiva muy grande porque todos mis primos, nosotros estamos aquí cerca de, del estado de Texas Ajá. y todos mis primos eran vaqueros, todos, todos. <risa> Y era cuando sacaron también ese uniforme muy bonito con la estrella y, y, y nos robaron a ciertos jugadores como <risa> Dion Sanders, Charles en Haley, a Haken Norton, Ajá, Norton. No, O sea, se hace cuenta que se fue el equipo campeón del 94, se fue a Vaqueros y fueron sí. campeones ellos. Entonces sí, estaba yo así y mi tío, que en paz descanse, él era super niner. Y fue, me acuerdo muy bien que me regaló mi primer jersey de Jerry Rice y dije, de aquí soy. Y ya Perfecto. me quedé y, y siempre me gustó este video. Y entonces sí, pues fíjate que eso me he encontrado hay mucha banda que es muy fanática por el señor Steve Young, lo cual yo también, es mi tercer jugador favorito ya lo he dicho, primero es Jerry Rice luego yo Montana, bueno Montana y, y Rice ahí no sé todavía, a veces un otro y el tercero Ajá. siempre ha sido Steve Young ¿Quién sí. es tu jugador favorito en la actualidad? En la actualidad mi tocayo, George Kiro Venga, el cero miedo. Sí, el loco ese. <risa> Está bien loco. Qué bueno que juega con nosotros porque muchos me han dicho si no jugara con nosotros me caería bien gordo. pero. Sí, ajá. sí, sí caería un <risa> poquito gordo. pero <risa> no, Yo también, bueno. también lo adoro. Y la última, eh, ¿por qué? Ya me platicas un poquito de tu tío y de, y de tus primos, pero ¿por qué? ¿por qué los 49? ¿Por qué escogiste a los 49 San Francisco? Pues, ¿qué te puedo decir? Desde que los veía eran las eternas guerras con vaqueros me tocó mucho este y me tocó ver los, eh, el, los campeonatos, ya te digo, ya los del, los últimos, ya casi llegando a los 90, realmente, porque pues, no estoy tan viejo, ¿eh? no estoy este, como parezco, pero pero básicamente <risas> sí, no, no, no, no, no. sí, ese campeonato del 94, cómo arrastraron con San Diego y todo, o sea, me marcó mucho y sí, desde sí. ahí me gustó el equipo, aunque después ya no conseguimos y pasamos años de sequías y todo Pero pues mira, fue creciendo como que el amor y el cariño Y también otro jugador que me marcó mucho es Patrick Willis Con Bowman, esa, esa dupla que ese, ese, ese, ese, Esa dupla de androides, no yo los es. llamaba los cyborgs porque Ah sí. Eh, sí, sí, sí, sí, estaban sí. perros Oye no Pablo, déjame le mando saludos al señor Roal Torres que nos va a estar viendo. Sí, cómo no. Y al señor Eric que también me pidió que le mandáramos saludos. Y eso sí. pues, es todo. Te no, paso pues, la saludo. Saludo. Salud, saludo. <risa> luz Salud, Siguiendo con, con los saludos sí, Pablo, sí. también saludos Salud. para nuestro bebito Fifiu. Tremendo Freddy. <risa> ya <risa> también tenemos uno aquí en Chihuahua. Ah, mira, pues ahí estás. Saludos al bebito Fifiu de Chihuahua. <risa> Hermano, pues las mismas preguntas, tu jugador favorito de todos los tiempos, de los 49ers. Eh, mira, yo, bueno, tuve la, la oportunidad de jugar fútbol americano, sí, aquí en Chihuahua, hasta Liga y Liga, Liga Mayor también, sí, Correcto. con el equipo de la Watch. Como defensivo, yo siempre me identifiqué, y hasta la fecha me identifico con el número 42, con Ronnie Lott. Ronnie Lott sí. El estar jugando en medio partido y desprenderte un dedo para seguir jugando, pues eso yo creo que te yo marca que el carácter que tenía, que tenía el señor para jugar fútbol y creo que es lo que nos impregnó en lo personal para seguir jugando, seguir eh, eh, viéndolo jugar. Al último, pues se fue un rato con Raiders, pero bueno, ya las últimas temporadas. Pero Ronnie Lott, para mí, es, es el, el vivo ejemplo del jugador de fútbol americano. Excelente, amigo. Fíjate que sí, yo Está dentro de mi top 5 definitivamente porque yo cuando jugué mi primera temporada en infantil agarré precisamente el número 42 por el señor Ronnie Lott porque jugaba yo también de back defensivo y sí, sí te entiendo. ¿Tu jugador favorito de la actualidad? De la actualidad, bueno, aparte de nuestra la cerrada, me identifico con, con Bosa. un fuera de serie y refleja un mucho pues el sentimiento, el liderazgo que tenía en su momento Ronnie Lotto a la defensiva, puro ímpetu, pura fuerza, pura adrenalina, pura motivación, entonces creo que son jugadores que a la defensiva han hecho época, obviamente como Bowman como Patrick Willis, bueno son jugadores eh, que en su momento hicieron esa, esa, esa marca eh, de, de identificación del equipo, pero vos ahorita a la defensiva creo que es de los que, los que más me, me convencen ahorita como jugadores activos. ¿Tú crees que con la llegada de, de Jackson, con Omeniu, con, que, con Kerry, con Arset, con Kinlo, ¿tú crees que vos a este año pueda romper el récord de de, taclea, de, de capturas de coreback? Yo, espero, espero se, se, se, ya que lo rompiera, pero si no, va a estar muy, muy cerca. Es un jugador que se prepara en cuerpo y arma, sí, para cada temporada, para cada juego. Y obviamente estamos hablando que es un jugador defensivo que ya la marca, ya no es 1-1, es 2-1, incluso hay situaciones que puedes ver tú, un 3-1 con el corredor atrás, haciéndole el bloqueo sí como tercera opción. Así que es cada vez es más complicado, pero creo que con la unidad defensiva que está armando eh, los 49 pueden lograr, lo puede lograr. Definitivamente, yo creo que esa es la, la tirada de la llegada de Drake Jackson. Quitarle, ...quitarle presión o quitarle bloqueos a Bosa. ...no van a saber a quién bloquear y yo creo que por ahí puede ser. Y pues bueno, amigo... ¿Tú por qué empiezas y por qué escoges a los 49ers como aficionado? Ah, es una historia, bueno, yo sí estoy más viejo que, que también, evidentemente, ¿verdad? <ríe> sí, échale, entonces, tú échale. Yo, yo me identifico con los Niners desde la época de los 70s, cuando veía solamente por televisión azteca o por qué era lo que el, la otra cadena local estaba, y me vio José Ramón visión. Fernández, que solamente veía vaqueros, solamente veía cereros. entonces... Von sea, Rossum, Rossum era el, el por, locutor, ¿no? El locutor Von Rossum, sí. Eh, en esas situaciones del destino que en un partido de San Francisco todavía estaba como coreback, antes de que hiciera Raiders, James Plunkett sí, que me, me impactó su forma de jugar, su agresividad, para, su intensidad para jugar, y de ahí hice un click sí, con el equipo, y ya lo demás es historia. Llegó un tipo de Notre Dame sí que revolucionó el fútbol americano eh, <risa> en toda la liga, ¿verdad?, y desde ahí en adelante, pues, afiancé esa, ese cariño, ¿verdad? Mucha gente me dice, oye, pero tú, Jim Plonke, de Roger Simpson, jugaron con los 49 de San Francisco. Sí, ahí estuvieron. Entonces, ahí surge... Sí, en los setenta y tanto, ¿verdad? Mi, mi cariño, mi predilección Por los 49, y actualmente Pues bueno, en las buenas y en las malas Aquí hemos estado, sí, eh, siempre Me dice la gente, oye, que Porque tú eres patriota, eh, todo esto es lo más nuevo Bueno, yo he visto los cinco campeonatos De los, de los Niners, espero wow. tener vida Para ver el sexto y el séptimo, y por qué no Hasta un octavo, ¿verdad? Pues hermano, yo creo que no tarda, yo, yo, sí, yo todavía tengo la esperanza De que con esta camada podemos ganar uno Nos hemos quedado a nada, y yo creo que Sí se nos va a hacer ver el sexto, ¿no? Sí, no, así es. Eh, esperamos, ya hemos perdido dos, pero vamos a, a esperar ese sexto que no tarda no tarda en llegar. Perfecto, amigo. Pues mira, yo no sé ustedes, a mí se me ha ido como, como... Muy rápido esta, esta, esta plática Me gustaría quedarme mucho más tiempo Pero pues bueno, tampoco se trata De, de, de, de aburrir a, la, a toda la banda con, con nuestras charlas Yo creo que no se aburren, siempre me dicen Oye, deberías de lo que dure cuatro horas Pero pues bueno, yo creo que con esto está muy bien No sé si quieran agregar algo más, algo último Algo que nos quieran eh, compartir del club De ustedes, algo más antes de cerrar No, pues Pablo, solamente eh, Reiterarte el agradecimiento por la invitación sí, Agradecerle al señor Gasca Que nos abre aquí la puerta de, de su de su casa, el gallito inglés, eh, Kiker, que también nos acompaña del de time out. perdón por haber aquí un mosquito molesto, sí, eh, un saludo para, para Roberto que antes de vacaciones no nos fue posible acompañarnos, si no hubiéramos aquí acompañados eh, los tres de una u otra forma, sí, eh, y agradecer y sobre todo, bueno, pues eh, que nos ayudes a promocionar eh, para este 28 de agosto, si ¿sí? nuestra primer foto oficial de aquí en Los de Chihuahua. Y pues aquí es tu casa, serás bien recibido. Y esperamos, si no es antes, vernos en, en noviembre ya por, por, por la ciudad de México, un futuro no, no, no, no muy distante. Un abrazo fraterno, ¿sí? y aquí es tu casa. No, pues Muchísimas gracias a, a, a ambos La verdad es que ha, ha sido un gustazo Siempre me gusta platicar con toda la banda Faithful Conocerlos así a distancia, aunque sea Esperemos pronto conocernos en persona Nada que agradecer, este canal es un espacio Y he querido que sea un espacio abierto Para todas las voces, para todos los que eh, Sentimos esta pasión por los 49ers Y pues ahí está reiterando la invitación Este 28 de, de agosto ¿ah? ¿eh? Así es, sí. El y 28, antes, de agosto. 28 de agosto A las 11 de la mañana en Corner Sport En la arena de, de Sport de que tienen ahí en ese, en ese negocio, y antes de de retirar, bueno, les deseo el uso del micrófono a Jorge, okay. eh, nada más eh, decirles que en Chihuahua el chile el chilaco no está 80 está mucho más caro, <risa> ¿sí? por mi parte es todo, sí, es espanto gracias de nueva cuenta y un abrazo abrazote amigo, échale listo Pablo venga hermano no, no, igualmente lo que dijo Nicuela, este, agradecerte por contemplarnos, este, ya sabes, aquí está el club eh, 49er Faithful Chihuahua, a tus órdenes, a las personas que quieran buscarnos, así venimos en Facebook, así venimos en Instagram, este, cualquier mensaje, pues yo los respondo personalmente y este, pues aquí estamos para recibirlos lo que se les ofrezca Hombre hermano, pues muchas gracias a ambos eh, Jorge, Carlos, un placer tener aquí a representantes de todo lo que es la Faithful Chihuahua ahí están las redes sociales, ahí está la invitación 28 de agosto señores para la foto oficial del club, todos así los que están es. de Chihuahua láncense, eh, sigan las redes sociales sigan a este club, eh, yo creo que hay una gran hermandad, hay, hay un gran fanatismo por el equipo y se ve que se quieren se ve que se apoyan, así que están todos invitados muchísimas gracias por haber estado aquí amigos eh, Canal 49 nos despedimos, ahí están también nuestras redes sociales Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram en Twitch, Canal 49 y, este, y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Les mando un gran abrazo a todos, hermanos. Despedimos transmisión. Vamos a aventarnos como con el buen Danny Ya saben, el grito de guerra. A las tres, un Go Niners. Espero que me puedan acompañar. Entonces ahí no va. Más me voy a escuchar yo. <risa> Dale. Tú échale. Ah, que chale. le grite duro también el Ig, para que oiga. A las ah, tres, okay. una, dos, dos tres. tres. Saludos a Dopamina, a Dopamina, Grupo Rock. <risa> Saludos, Dopamina. <risa>